Bueno, hola, eh, antes que nada, déjame presentarme. Soy Emilio García, soy el responsable de la Unidad de Cultura Científica del, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Espera, oh, que voy a cerrarme yo. Ah, aquí está, perfecto. Y hoy estoy aquí, bueno, como miembro también de la Comisión de Igualdad del Instituto de, de Astrofísica de Andalucía. Bueno, con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pues siempre organizamos algún evento, ¿no? Y este año nuestra presidenta, Josefa Masegosa, que seguro que se podrá conectar luego, pues tuvo una idea. Nos pareció genial, que fue hacer un encuentro entre mujeres que dirigen centros o proyectos de excelencia Severo Ochoa. Para los que no lo sepáis, el distintivo de Centro de Excelencia Severo Ochoa, junto al de Unidad de Excelencia María de Maectu, acredita aquellos centros y unidades públicas de investigación en cualquier área científica, del tipo que sea, pues que demuestran impacto y liderazgo científico a nivel internacional. Actualmente hay unos 57 centros Severo Ochoa y Unidades María de, de Maectu. No sabemos exactamente el número de cuántos están dirigidos por mujeres, la verdad que son pocos, pero hoy tenemos aquí a tres mujeres que dirigen proyectos Severo Ochoa, pues para que nos hablen de lo que supone esta tarea y lo agradecemos muchísimo, y le damos muchísimo las gracias desde el nombre del Instituto de Astrofísica de Andalucía y de la Comisión de Igualdad, pues que nos dediquen su tiempo, que es valioso porque... Que sepáis que dirigir un centro severo Ochoa no es una cosita, así que se haga un miércoles por la tarde, o sea que esto lleva tiempo y trabajo y que estén con nosotros aquí la verdad que es una cosa que nos lleva de, de, de orgullo. Bueno, luego presentará nuestra moderadora a las tres invitadas, pero os digo el nombre y el instituto, son María Blasco del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Teresa Moreno del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y DAEA del CSIC y Isabel Márquez del Instituto de Astrofísica de Andalucía, también un, un centro del CSIC. Y bueno, para moderar, pues tenemos una moderadora de excepción a la que queremos muchísimo, a Marga Sánchez. Os leo resumidamente su currículum porque es extenso, pero Marga es profesora titular en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Actualmente es vicerectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada y es miembro del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de la Mujer y de Género de la misma universidad. Desde un punto de vista científico dirige el grupo de investigación de cultura material e identidad social en el sur de la península ibérica. Marga está muy comprometida y nos ha roto muchos esquemas a muchos de nosotros sobre los típicos estereotipos que teníamos sobre el papel de la mujer en el pasado, especialmente en la prehistoria. De hecho, dirige en este sentido un proyecto precioso, que os lo recomiendo, que os metáis en su página web, que se llama Past Woman, que está financiado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Tiene muchísimos premios por su labor, entre ellos el de Granada, Ciudad de la Ciencia e Innovación 2019, la categoría de Mujeres en la Ciencia. Y además, Marga, bueno pues es una divulgadora convencida y comprometida, que además lo hace fenomenalmente, ha participado en muchísimos eventos de divulgación, ha sido monologuista científica en Fail Lab. Y bueno, yo estoy seguro que ahora lo habéis visto, porque la podemos disfrutar de colaboradora. En el programa de divulgación de historia de nuestro admiradísimo Juan Gómez Jurado, en la 2 el condensador de fluzo. Bueno, chicas, pues cuando queráis, Marga, cuando tú quieras, es un placer para nosotros, de verdad. Yo eh, paro la cámara, muteo el micro y todo vuestro. Un beso. Muchísimas gracias, Emilio. Eh, bueno, eh, la que está absolutamente honrada de estar aquí esta mañana soy yo con este panel de científicas de primerísimo nivel de Mujeres Comprometidas Agradezco mucho al Instituto de Acción Física de Andalucía, del FESIC, que sí que me haya invitado a participar, que haya organizado esta mesa y, sobre todo, en este caso, que me haya invitado a participar como moderadora en un, para hablar de uno, una serie de temas que nos preocupan mucho y que, y que, bueno, que si ya existían en los momentos previos a, a esta pandemia que todavía estamos sufriendo, pues quizás eh, esos efectos de las políticas de igualdad o esa, o, esa, o esa capacidad que tienen las políticas de igualdad de actuar eh, para mejorar la vida de las investigadoras, pues quizás sean más relevantes que nunca. ¿no? Eh, por eso, pues bueno, pues agradezco mucho esta, esta propuesta de mesa eh, con además, como he dicho, con mujeres comprometidas y con mujeres eh, científicas e investigadoras con altísimos perfiles. Eh, voy a empezar a presentarla eh, y bueno, pues lo que les voy a pedir a cada una de ellas es que eh, en breve, bueno, en el tiempo que necesiten, expliquen quiénes son ellas y cuál es el contexto cuál es el contexto de las políticas de igualdad dentro de su centro severo Ochoa, eh, que, que desde luego hay que, hay que darle enhorabuena por ese esfuerzo tan importante que está haciendo en este, en este trabajo, ¿no? en, este, en este cometido, en este, en, esta, en este empeño de todo el mundo, que, que debe ser un empeño de todo el mundo. Voy a empezar eh, por María Blasco. María, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. María, bueno, ninguna de las tres prácticamente necesita presentación, pero bueno, vamos a, a, a presentarla. María Blasco es directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y líder del grupo de telómeros y Telom tel tel tel tel tel tel tel telomerasa, eh, bióloga molecular de de dedicada a estudiar el papel de los telómeros y la tel tel telomerasa en cáncer y en envejecimiento, un campo de investigación en el que destaca, como sabemos, a nivel mundial, junto a su grupo, ha hecho eh, demostraciones tan importantes como que es posible retrasar el envejecimiento y sus enfermedades asociadas activando dicha enzima. Y sus estudios han sido publicados en revistas científicas de máximo nivel, las más relevantes como Cell, Nature, o Science, en, entre otras. Sus logros han sido reconocidos a través de eh, numerosos y prestigiosos premios internacionales como el Joseph Stainer Cancer Research Award. De Suiza, el Cover European Science Award de Alemania, la medalla de oro de la Organización Europea de Biología Molecular, así como el Premio Nacional de Biología Santiago Ramón y Cajal y el Premio Jaime I, entre otros. Blasco es presidenta de la Alianza de Centros Ibero Ochoa y María de Maeztu y ha recibido tres doctorados honoris causa en España, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Alicante y Universidad de Murcia, y en octubre del 2017 recibió la distinción al mérito científico de la Generalitat Valenciana. María Blasco ha sido editora o monitor, monitoring editor de diferentes revistas científicas como el Cancer Research y el Journal of Science Biology y es miembro de distintos consejos científicos asesores en España y en extranjero en 2020. Plasco ha sido nombrada miembro del Real Patronato del Museo del Prado. Eh, qué, qué giro y qué bonito y qué importante, María. Que Lo teniendo. más importante. Sí, es un giro muy, muy, muy bonito. Me, me gusta esa, esa, esa vertiente, ¿no? esa, esa, ese giro. Eh, así que, bueno, María, empezamos contigo cuando tú quieras. Muchísimas gracias por la, por la extensa presentación. Para mí es un placer estar aquí. Eh, bueno, soy directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de, de, desde el 2011. Y, bueno, pues yo cuando entré a la dirección, una de las cosas que consideré que era mi prioridad, entre otras, obviamente, era también que este centro fuera ejemplar en igualdad de género y que hubiera un ambiente de trabajo, bueno, que tanto hombres como mujeres se sintieran muy cómodos trabajando aquí en el CENIO. Y entonces empezamos eh, la oficina de Mujer y Ciencia, esto fue en el 2012. He traído una presentación, que la voy a, presentar, a hacer rápido para no llevar mucho tiempo, pero bueno, creo que, que, puede, estar, que puede estar bien. Lo presente. A ver si se ve. Compartir. Antes lo hemos probado y ha salido perfecto. Ahora. No, no sé qué pasa. <risas> Cosas del directo. A ver. Ah, ¿Lo veis? ¿No lo veis, no? Increíble. A ver, ¿cuál es el problema? Pues justo lo hemos compartido. ¿Lo veis ahora? Ahora sí, ¿no? Vale, pues la oficina se llama Oficina de Mujer y Ciencia y nuestro objetivo realmente, el principal de todos es concienciar sobre los estereotipos de género y las dificultades que todavía tienen las mujeres en el mundo de la ciencia, también en el mundo de la biomedicina, como es el mundo de aquí del CENIO, en llegar a los puestos más altos. ¿no? Y de alguna manera corregir los desbalances de género en el centro eh, a través de cambios estructurales, o sea, a través de, de cambios reales. Eh, que ahora contaré algunos de ellos, que, que hagan que estos desbalances de género vayan desapareciendo más rápido de lo que desaparecen por sí solos. Eh, como prueba de importancia que damos a esto de las mujeres en la ciencia, está en nuestra página web, está en una de las pestañas principales, eh, junto con las otras, eh, mujeres y ciencia. O sea que aquí es un tema que nos tomamos en, en serio. La oficina de mujer y ciencia, pues hay representantes de todos los de, de, de, de grupos, jefes de grupo, de directores de programa. Y bueno, como digo, el objetivo principal es corregir esos, eh, visibilizar los desbalances de género y corregirlos. Y uno de los ejes principales es el balance entre la vida personal y la profesional del CENIO, la famosa conciliación que pensamos que es una de, de las causas principales de, de que haya menos mujeres en los puestos de toma de decisiones, que en definitiva son los puestos de, de poder dentro de la ciencia, ¿no? Algunas de las cosas que tenemos, que de hecho las teníamos ya antes de hacer el plan de igualdad, pero bueno, que después lo recogimos en un plan de igualdad, es que tenemos una jornada continua, o sea, que antes no era así, antes había una jornada partida, tenemos una jornada flexible, hay un horario flexible de entrada y de salida, y esto pues claro, facilita mucho la conciliación, eh, veréis el impacto que ha tenido no ponemos reuniones estratégicas después de las 4 de la tarde porque si no vamos a estar excluyendo a hombres o mujeres que concilien y después tenemos cuotas, tenemos un 50% de mujeres ponentes en los seminarios distinguidos y las conferencias en CENIO, que son muy prestigiosas. Las mujeres, porque son normalmente las mujeres jefas de grupo que toman la baja por maternidad, pues les damos un año adicional por cada, por cada hijo, digamos, antes de la evaluación. Aquí se hacen unas evaluaciones bastante estrictas que, que resultan en, en tomas de decisiones sobre si el grupo continúa o no continúa en el CENIO. Tenemos la guardería subvencionada por el centro de 0 a 3 años, no totalmente, parcialmente, pero es una subvención sustancial, una sala de lactancia, teníamos aprobado el teletrabajo antes de, de la pandemia, antes de que fuera casi obligatorio aprobarlo todos los centros, y tenemos un código de conducta desde de, también eh, hace bastantes años, desde 2012 también, y hemos evaluado varios casos de denuncias de, bueno, de acosos, etcétera. O sea, que es algo que está en activo y que ha tenido sus consecuencias <risa> dentro del cenio eh, Estos son los seminarios distinguidos, que son muy prestigiosos, y bueno pues hay muchísimas mujeres que invitamos. Antes casi no había ninguna, es decir, que eso, esto es un cambio como radical... Eh, antes era muy raro cuando se proponían los nombres de seminarios eh, que la gente pensara en mujeres, ahora pensamos en mujeres y la verdad es que son todas muy top y es realmente una alegría ver que no solo vienen señores aquí a dar las charlas, sino que también vienen señoras y muy buenas a darnos las charlas sobre ciencia. Sobre Quizá lo que más impacto ha tenido ha sido lo la jornada eh, eh, continua y horario de entrada flexible y de salida. Eh, esto ha disminuido mucho el porcentaje de hombres y mujeres, sobre todo de mujeres que piden la jornada reducida. Pedir la jornada reducida para cuidar a menores o mayores pues tiene un impacto en el salario, vas a cobrar menos dinero. Al tener una jornada flexible esto hace que tengamos muchas menos peticiones, Aquí no está actualizado ahora, pero hay todavía menos, menos peticiones de jornada reducida, ¿no? eh, lo cual obviamente es algo, algo bueno. Además en esta oficina pues tenemos todos los meses, a veces una y a veces dos, Charlas de mujeres profesionales de distintos ámbitos, algún hombre también, es pues, por ahí, eh, que, no, que son eh, feministas, obviamente, que nos cuentan, nos cuentan eh, bueno, cómo lo han hecho para llegar a lo más alto. Y bueno, pues eh, aquí podéis ver la lista de los últimos. Esto se está haciendo realmente desde 2012. He traído algunas diapositivas, esto sé es dónde pasaban. Una cosa importante es que a estos seminarios invitamos a institutos de, se de enseñanza secundaria, eh, no solo de Madrid, de otras comunidades también. ¿Por qué? Porque pensamos que son los niños y niñas en las edades de la adolescencia los que más necesitan ver estas mujeres referentes que han llegado a lo más alto ¿no? para romper estos estereotipos de género, para que haya role models, tanto para chicos como para chicas. Esto va a ser algo bueno eh, después en su percepción de, del tema de género. Eh, aquí está María Teresa Fernández de la Vega que fue eh, vicepresidenta del gobierno, el martes que viene tenemos a, a Soraya Santa María, <ríe> so, eh, o sea que tenemos a, de ambos, <ríe> ambos bandos y bueno pues eh, aquí tenemos a Victoria Camps, que es filósofa eh, Luz Casal Rosa Montero eh, aquí podéis ver un, en este caso eh, niñas de un instituto secundaria con Luz Casal en el cenío eh, Elvira Sastre que es poeta eh, vino, también participó José Luis eh, Rodríguez Zapatero que es muy feminista y la verdad que tiene un seminario estupendo eh, aquí tenemos a, a Sara Jiménez que es diputada en el Congreso eh, y es una abogada eh, a, que trata temas de, de discriminación en este caso a, a la etnia gitana a las personas de etnia gitana también nos estuvo contando todas sus, sus acciones no, no, también nos interesa la diversidad en general no solo tema de género, Pepa Bueno, todo recientemente, eh, los 8 de marzo siempre hacemos algún acto especial, igual que lo estamos haciendo ahora. Eh, en este caso se representó en el CENIO una habitación propia de la adaptación al teatro de, de la obra de Virginia Woolf eh, por Clara Sanchiz, que la verdad es que es maravillosa y nosotros la representamos antes que el teatro español. <risa> o sea, la representaron en... En el Teatro Pavón Kamikaze en Madrid, que ya no existe, por cierto, consecuencia de la pandemia, y la trajimos al auditorio del CENIU. Si lo habéis leído, pues habla de Oxbridge, que es una mezcla entre Oxford y Cambridge, y pensamos que en un centro de investigación era un sitio muy apropiado para representar este, esta, este ensayo de Virginia Woolf. La verdad que es que fue fantástico, este año hemos tenido a, lo hemos organizado con el Instituto de Empresa, la Embajada Británica y hemos tenido a Mary, Be Mary Beard, se pronuncia, me comentaré el del otro día, que como no sé si la conocéis, pero es una experta en, en historia clásica y la verdad que es que estuvo fantástico porque se conectó gente de todo, todo el mundo, obviamente es una persona muy conocida internacionalmente, hemos hecho exposiciones, Hemos sido la sede en Madrid de STEM Talengel, que es una iniciativa para promover las carreras STEM. De nuevo, el target son las chicas eh, que están haciendo enseñanza secundaria y han venido pues mujeres presidentas de empresas, eh, a su vez ingenieras, eh, empresas del mundo de la más STEM, ¿no? digamos, aquí tenemos algunas de ellas. Celebramos todos los años el Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia. Hemos hecho vídeos para explicar los temas de, de techo de cristal, distintas acciones. Tenemos un acuerdo con la Fundación Mujeres por África eh, y todos los años recibimos en el CENIO a mujeres jefas de grupo de países africanos que vienen a hacer un sabático a, a España. Es una manera de de apoyarlas en sus carreras profesionales, después vuelven a sus países y bueno, pues han adquirido más contactos y bueno, en fin, tienen la oportunidad de trabajar en un centro como el CENIO. Y, bueno, hacemos muchas, muchas acciones que tienen en cuenta el género eh, de cara a los más pequeños. Tenemos una, termino, eh, una iniciativa que se llama Ciencia y Arte, que es una manera de intentar llevar la ciencia a los ciudadanos a través del arte, que está teniendo muchísimo éxito. Eh, trayendo, trayendo eh, digamos de bastante impacto mediático y bueno, aquí tenemos muy en cuenta siempre el balance de género, tenemos un balance perfecto, eso, o sea lo que hace es un, un, un artista genera obra nueva basada en el trabajo de un científico y bueno, hemos tenido a Eva Lotz a Chema Madoz eh, eh, Carmen Calvo la artista, no la vicepresidenta eh, y bueno, en fin, que Consideramos el balance de género en todo y este año tenemos a, a Sara Teichman como científica y Daniel Canogar como artista visual. Y bueno, termino aquí para bueno, simplemente deciros que para nosotros es muy importante el tema de género y, y lo trabajamos todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María. Eh, bueno, creo que has hecho un repaso muy revelador de, de cómo deben ser las políticas, ¿no? incidiendo no solo en la cotidianidad del trabajo diario y de, y de los temas tan importantes de conciliación, en el que luego abundaremos un poco más, sino también en esa parte de visibilización de las investigadoras y de eh, intentar que haya más vocaciones científicas en determinadas áreas, que, que además son áreas que van a ser fundamentales en los próximos años para… ...para lograr temas de, de sostenibilidad humana... Y que, ...y que esa mirada, esa visión, esas preguntas que hacen las mujeres... ...pues no deben ser perdidas tampoco, ¿no? Es talento que, que tiene que estar ahí también... ...haciendo esas preguntas e intentando contestar también a esas preguntas. Bueno, pues seguimos con, con Teresa Moreno... Eh, nuestra segunda invitada de esta, de esta mañana... ...que trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...desde el año 2007 y que en el, el año 2018 fue nombrada directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y de Estudios del Agua de eh, bueno, IDAEA, que fue, evidentemente forma parte del CSIC. Ella ha, ha tenido mucha repercusión internacional, ha, ha tenido muchas estancias en el extranjero, de hecho su tesis doctoral la hizo en la Universidad de Cardiff, y ha eh, tenido estancias de investigación, tanto en, eh, con, a través de una beca Fulbright en Nueva York, como trabajando en el Medical Research Council de, de Reino Unido y, bueno, pues también en 2004 eh, tuvo un eh, contrato Ramón y Cajal que la llevó al CECIL de Barcelona, donde es investigadora científica desde el año 2016. Tiene una importante trayectoria eh, eh, vinculada a la, a la interdisciplinaridad necesaria para llevar a cabo est los estudios que ella, que ella trabaja, que sobre todo son la caracterización físico-química y toxicológica de las partículas inhalables. Eh, estábamos hablando de la importancia ¿no? de, de, esa, de, esa, de, de, de esa investigación en, lo, en los tiempos que corren y más, como ella la ha centrado también, en, en, en el transporte urbano que, que bueno que sabemos que ha sido uno de los lugares eh, eh, al menos a tener en cuenta durante la pandemia y tiene pues una altísima producción con más de 150 artículos en, en, en revistas de alto de, de alto de alto impacto y pues ha contribuido más, a más de 300 libros cinco de ellos como 30 libros perdón cinco de ellos como como editora y 14 proyectos como eh, investigadora principal, dentro de los más de 50 en los que ha participado tanto a nivel eh, nacional como a nivel internacional. Eh, Teresa, igual que María, lo que nos va a hacer ahora es una, una, un pequeño resumen del trabajo que se ha estado haciendo en, el, en las políticas de igualdad en, en el centro, en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y de Estudios del Agua. Teresa, cuando quieras. Muchas gracias por la extensa presentación y con todos esos números, no sé, yo no, no, no los cuento la verdad, porque si no, no haríamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues investigación. Primero dar las gracias por la invitación, también este tipo de, de discusiones y puestas en común me parecen muy importantes porque dan visibilidad a ¿no? un tema que necesita toda la visibilidad posible. Y bueno, yo no, no tengo presentación porque pensaba más hacerlo coloquialmente. Eh, tengo que decir que el Instituto de María, desde luego, es una referencia en, en muchos temas, pero también en temas de igualdad de género, porque tienen una cantidad de actividades que es digna de, de seguir. Nosotros en el IDAEA somos un instituto relativamente joven. empezó El instituto se creó en el 2008 y… Yo llevo en dirección desde 2018 y somos 8A desde hace un año solo. Entonces, lo que sí tenemos son muchas ganas. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, queremos utilizar en un sentido bueno de la palabra todos los beneficios que nos aporta ser 8A y también ser un centro de referencia de CSIC para conseguir una mayor igualdad de género en las tareas científicas. Nosotros a nivel de números somos más o menos 50-50 eh, hombres y mujeres. El problema es, como sabemos todos, lo que pasa es la distribución de categorías. ¿no? No, es, no hay la misma distribución en las actividades cuando se comienza la carrera científica de técnico o de estudiante de doctorado que cuando llegas ya a niveles de procesos de investigación o, o dirección. Como decía María, no, no sé exactamente cuántas mujeres hay directoras, no solo de Centro Severo Ochoa, sino directoras de, de institutos de investigación. Realmente el porcentaje es muy bajo y no creo que sea porque no he venido a hacerlo, sino porque nos cuesta mucho llegar a un, a un nivel de, de organización de centro y, y de tirar para adelante de, de todo lo que pasa aquí todos los días. Nosotros sí, eh, estamos muy ilusionados también, ahora el CSIC eh, da, ofrece unos distintivos de igualdad desde hace tres años a los diferentes centros de investigación del CSIC, y este año hemos conseguido, era la primera vez que nos presentábamos, y, y hemos conseguido el premio al CSIC a, a, con otro instituto del centro también, el Instituto de Ciencias del mar y esto también nos da más ganas porque la comisión de género la hemos creado hace un año, somos muy muy jóvenes todavía. Entonces, todo lo que estamos llevando a cabo pues, va despacio, pero está dando resultados ya. Entonces, las ideas, por ejemplo, mmm, para nosotros es fundamental que haya más eh, mujeres, quizás, eh, organizando grupos de investigación, en general los grupos, los líderes de los grupos, sobre todo en las áreas que nosotros cubrimos en, en el IDAEA, que son eh, química y geociencias, especialmente recursos humanos, eh, está muy... Dominado en, por el, eh, los hombres en comparación a las mujeres. Siempre es ahí que nos gustaría que hubiera más, eh, más influencia de las mujeres. Hemos creado un montón de comisiones que antes no teníamos. Tenemos comisiones para seminarios, aparte de la comisión de género. Tenemos comisiones de sostenibilidad. Somos un centro de referencia de medio ambiente eh, a nivel nacional. Y en general, las comisiones sí que también buscamos la paridad de género, pero también depende de la temática. Por ejemplo, la, la Comisión de Género está dominada por mujeres y eso también es un problema, ¿no? Es, es difícil involucrar a, a los hombres en, en la comisión. Tenemos algunos, por ejemplo, eh, ahora con el 8 de marzo hicimos también un, un webinar o una discusión eh, de cuatro investigadoras del centro postdoctorales para que explicaran cómo en eh, su carrera científica había influido pues, las bajas maternales y cómo, claro, cuando eres un postdoc estás en tu máxima producción, es cuando tienes que conseguir una plaza, un trabajo. Y entonces estas esta investigadoras pues, tienen serios problemas porque pues, ya no pueden salir a congreso, no pueden viajar, no pueden hacer campañas oceanográficas. Y entonces. Eh, en la, en la introducción de la comisión, de la reunión, habló un representante de la comisión, que es eh, masculino, y hizo un comentario que me parecía muy curioso, que decía que las mujeres en ciencia, o en muchos ámbitos, quizás éramos como las cucharas, en el sentido de que sosteníamos las cosas, eh, agitábamos para que las cosas estuvieran funcionando, pero al final ni pinchábamos ni cortábamos, no éramos ni el tenedor ni el cuchillo, que quizás es lo que hace falta, ¿eh? Bueno, es una metáfora, pero me pareció interesante. Nos gustaría hacer muchas cosas también. Estamos, eh, tenemos algunos proyectos de investigación relacionados a, a, a mostrar a las niñas, a, a los, y a los niños también, obviamente, o sea, pero a, la, a, la, a la población infantil que todavía no sabe lo que va a ser de mayor, pues involucrarles a, hacer a lo que es una mujer científica y que, y que no se crea que solo las mujeres pueden hacer determinadas carreras, sino también pueden ser químicas o teólogas, o, o estudiar medio ambiente. Y nos gustaría hacer más cosas a nivel de, de ayudar a, a la gente que se tiene que quedar en casa, lo que ha dicho María, de que hay muchas reuniones que son después de las 4 de la tarde y, y al final... En la mayoría de los casos son las madres las que van al colegio a buscar a los niños. Entonces, todas estas investigadoras no pueden estar luego en las reuniones, especialmente ahora con el COVID, que hacemos reuniones hasta las 10 de la noche, pues hay muchas reuniones que esta gente no puede hacer. Sí, tenemos flexibilidad horaria, día pueden entrar más tarde, pero quizás a nivel de SESI sí, no tenemos las posibilidades que, que otros centros tienen. Por ejemplo, nosotros no no podríamos organizar una guardería en el centro como algunos científicos nos han pedido. No, no, es que eh, a nivel administrativo e incluso mm, organizativo sería imposible para nosotros hacer eso. Ni tenemos los fondos, ni podríamos sacar fondos de la de los costes indirectos famosos que tenemos para, para estas cosas. Entonces, esto que quizás más a nivel organizativo de CSIC, que involucra a muchos centros de investigación, son unos, creo 120 centros en ese sitio. Entonces a nivel de sí yo creo que hay, que incluimos tantos esos ambientes científicos y que eh, estamos con la labor de que se incluya más en cosas de este tipo de crear ayudar en guarderías o o por ejemplo a mí os comentábamos también cuando tienes una, una, un proyecto ERC que son los proyectos mejores que puedes conseguir a nivel científico. Cuando tienes una baja maternal, ese tiempo se te extiende luego en el proyecto. Pero las becas que nosotros damos en España, que pueden ser la Gamón y Hart, que no es equivalente para nada, pero es una plaza muy buena, esto no se tiene en cuenta. O sea, tú, los meses que estás de baja maternal, pues básicamente los, los pierdes, o sea, científicamente están perdidos. Entonces, yo creo que en este caso el CSIC y todos los institutos del CSIC tenemos que, que empujar bastante más para conseguir una ayuda sobre todo a, a la mujer científica y creo que que sí que está por la labor, porque tiene un, un comité de igualdad en este momento. Nosotros en el, en el instituto también estamos creando un plan de igualdad, que a nivel de centro no es obligatorio tenerlo, pero creo que, por, porque por volumen de personas no, no, no, no, no llegamos a nivel que hay que hacerlo, pero creo que es importante, porque para hacer el plan de igualdad tienes que ver primero los números y ves que eh, puedes ponerse delante del ordenador cuáles son los hechos en su centro y ver qué cosas puedes cambiar, porque si no sabes lo que hay, no, no lo puedes cambiar. Yo he hablado con colegas de otros centros de investigación que cuando nosotros creamos la, la Comisión de Igualdad y si teníamos voluntarios y voluntarias, otros centros me decían, pero, pero ¿para qué te una una comisión? Si, si, pues ¿qué, ¿qué va a hacer la comisión? ¿Sí? ¿No os van a dar más plazas porque pidáis una comisión? Yo no entiendo esa mentalidad, no, no se trata de que tienen más plazas. De tratar de que lo que tienes lo mejor es, y de que todos trabajemos en igualdad de condiciones y, y, y o sea, la diferencia es lo que nos hace más fuertes no, no pensamos todos igual ni actuamos igual Entonces, que, que haya una igualdad que es fundamental y espero que no haya que hacerlo como una imposición tampoco pues, yo supongo que esto lo hablaremos después ¿no? pero tiene que ser algo que sea natural y que todos los científicos lo vean lógico y normal Muy bien, Teresa. Muchísimas muchísimas gracias por, esa, por esas reflexiones que yo creo que luego vamos a retomar en, en conjunto. Eh, os lanzaré alguna, algunas cuestiones para, para que, bueno, pues a partir de esa experiencia que habéis tenido, veamos desde lo utópico hasta lo posible, ¿no? en ese rango de, de cosas que podemos hacer. Pero antes de empezar con eso, pues vamos a darle la palabra a nuestra tercera invitada de esta mañana, a Isabel Márquez que es científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía desde el 2009, obtuvo su, eh, su eh, tesis doctoral de la Universidad de Granada y en 1994, en 1994 y eh, tuvo una primera beca postdoctoral en el, en el Instituto Astrofísico de, de Astrofísica de París. Eh, eh, volvió a España con un contrato Ramón y Cajal en 2001 y desde el 2017 es la en directora científica del, del Instituto de Astrofísica y desde el 2018 directora científica del eh, proyecto de excelencia Severo Ochoa eh, radicado en, en, esa, en esa institución. Realmente la, la labor de, de Isabel en, en paneles, en la presencia de Isabel en paneles eh, donde se toman decisiones importantes es muy, es muy reiterada y yo creo que eso es una cosa a destacar porque es un sitio, son lugares en los que, es, que se requiere mucho tiempo de dedicación, que no siempre los esfuerzos están suficientemente bien, bien valorados, pero que es fundamental que, que haya presencia de mujeres en esos paneles, por ejemplo, el panel de asignación de tiempo del, del Observatorio Calar Alto. El, o, el, ...o el Observatorio de las Islas Canarias. Eh, esta forma parte del, del Comité de Expertos de Evaluación de los Proyectos de Astronomía y de Astrofísica. Eh, forma parte del Comité de Expertos de la, eh, de la Red Española para la Infraestructura eh, eh, Astronómica. Eh, y para la definición de la, de la estrategia española para la década 2015-2025 y también ha sido panelista de eh, los trabajos que se realizan eh, alrededor del, tanto del telescopio Hubble como eh, de algunos de los comités de la, de la propia NASA. En el campo de las mujeres y la ciencia ha sido la primera coordinadora del Grupo de Trabajo Mujeres y Astronomía de la Sociedad Astronómica Española y miembro del eh, Comité, de, dentro del CSIC, del Comité Mujeres y Ciencia, entre otras muchas cuestiones. Su investigación, eh, por resumirla muy brevemente, me va a perdonar Isabel por resumirla, pero bueno, ella se dedica también que lo mencionemos, al estudio de la actividad nuclear en galaxias en diversas frecuencias, a nivel óptico, infrarrojo y rayos X. Eh, bueno, pues Isabel, te, te doy paso para que nos cuentes también el trabajo que estáis haciendo desde el Instituto de Física en ese, en ese proyecto Severo Ochoa. Muchas gracias, Marga. Estoy feliz de estar aquí con vosotras. Me parece que es un, un honor en concreto para mí y estoy muy contenta también porque esta actividad la ha organizado el instituto, que me parece que, que está al nivel de los intereses que ha tenido a lo largo de la historia, que ahora os contaré. El Instituto en el instituto de Astrofísica es un, es un instituto donde los porcentajes en el personal... ...son los que nos tocan por el, por el área, es decir, es bastante distinto de lo que hemos estado viendo hasta ahora... ...porque estamos en, en lo que se suele llamar la ciencia absolutamente dura... ...la física, en el pertenecemos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al, al área de materia... ...donde el porcentaje de mujeres en plantilla es del 34,6% en toda el área... Sin embargo, en el área de física, en la antigua área de, de ciencia y tecnología física, el porcentaje de mujeres es del 21%. Es decir, estamos hablando ya de que aquí la dificultad es verdadera en el sentido de decir, no, a ver cómo hacemos para llegar al 50%, en donde se estima importante, porque ni siquiera partimos de, de una situación de entrada. En, en lo que llamamos de paridad no, no estamos ni, ni de lejos en el 40% que es el mínimo que se, se nos presupone en este instituto trabajamos desde el punto de vista de las observaciones del, del universo, tanto el universo próximo con, incluyendo la exploración espacial hasta el universo más lejano también en la, en la parte teórica por supuesto las tres patas fundamentales y, el, y en la parte de tecnología contribuyendo a la exploración espacial, por ejemplo lo último así relevante que seguramente incluso oíste. te oísteis hablar de ello fue en, en justo justo antes de que nos pandemizaran se mandó a solar orbiter eh, la, la sonda que va a ver el, los polos del sol y aquí tenemos la, la investigación o sea el investigador coinvestigador principal de uno de los, de los instrumentos por decir solo, solo un ejemplo en este instituto mmm, eh, pues tenemos la suerte, yo creo que hay que decirlo así, de haber contado desde los principios con una persona um, interesada, mucho más que interesada, combativa y combatiente, desde que llegó prácticamente aquí, que es Josefa Masegosa, y que cuando no, esto no estaba, ni de, no, no solo es que no estuviera de moda, sino es que ni siquiera nadie hablaba de esto, y cuando se oía hablar, todo el mundo ponía cara de que, de que hablas, ¿no? de esto de la igualdad, de las mujeres en ciencia y tal y cual, desde los años 90... ¿eh? estamos intentando llevar el seguimiento imprescindible que en el sentido de lo que decía Teresa de saber, de conocer las cifras para luego poderlas interpretar y mejorar si se puede y cómo se pueda en, entonces bueno pues aquí hemos, hemos participado eh, desde como ya digo desde los años 90 en lo que podíamos participar y, y en concreto el, pues nuestra contribución yo creo que fue muy importante en el año internacional de la astronomía porque allí se les ocurrió eh, poner un pilar fundamental que era el de la visibilización de las mujeres astrónomas y a partir de ahí eso nos dio pie a un conjunto de profesionales de la astronomía en, en España y en concreto en este instituto pues hacer Hincapié muy claro en, en ese sentido... ...y de ahí, bueno, pues surgieron actividades muy interesantes... ...que están, sobre todo, que tienen que ver con la divulgación... ...pero también surgió el germen de lo que aquí luego sería... ...que eh, quedaría plasmado en nuestra Comisión de Igualdad... ...porque ya había habido iniciativas y de hecho siempre había... ...como digo, interés y, y, y remarcar y recordar eh, de manera sistemática... ...pero no como Comisión de Igualdad que surge a partir del año 2017... ...esto, bueno, pues tiene mucho que ver también... También con el hecho de que entra mmm, alguien muy interesado, en ese caso soy yo misma, a formar parte de la dirección del Instituto de Astrofísica. O sea, eso para recordar que es muy importante tener personas interes interesadas en esto, en los cargos altos, como bien decía. A María en su, en su actividad el otro día con donde participó también Mary Bird, porque es fundamental el ser escuchadas. Eso a mí me pareció muy interesante, ¿no? Ese mensaje, el mensaje de, de ser escuchadas porque decir se dice, pero no necesariamente se, se oye ni se escucha. y entonces mmm, pues en ese sentido fue importante y tenemos Comisión de Igualdad desde el 2017, tenemos un Plan de Igualdad desde el 2018, tenemos un Código de Conducta implementado desde do, de, dos, 2020, estamos intentando desde hace muchísimo tiempo, tenemos actividades por el 8 de marzo, en cuanto surgió el día 11 de febrero, nos apuntamos al carro e hicimos lo que se podía, aunque fue el primer año que nos llegó casi una semana antes e hicimos nada más que una foto, lo, lo que se podía hacer, porque nos parece imprescindible no solo estar ahí en los días señalados, que parece que obviamente hay que estar, sino en todos ...los demás que son los 363 que quedan y que, y que son fundamentales para, para conseguir algo. En dos días, que son el 8 de marzo o el 11 de febrero, no obviamente no se consigue nada. Yo creo que tenemos un, un hito importante a destacar aquí y además como está Emilio, obviamente tengo que decirlo porque creo que es difícil que nadie no conozca el, el enigma Agustina, que fue una actividad de divulgación que se hizo aquí fundamental que incide además en muchísimos aspectos, muchísimas facetas del problema de la invisibilización de las mujeres en concreto en ciencia, pero en cualquier otro aspecto también, sobre todo lo que tenga que ver con el liderazgo, que se supone que es de lo que va esto, esto que estamos haciendo estamos haciendo hoy. Y, y bueno, pues también ha sido interesante el tener gente muy interesada, como digo, y, y incidiendo en esta cuestión de visibilizar a las mujeres el papel que hemos tratado de llevar en el instituto promoviendo a personas relevantes a, a, a premios relevantes. Y en ese sentido, pues me gustaría destacar aquí el hecho de que el, el primer premio de Inspiring Science de Nature, eh, pues ha sido concedido una persona que presentamos desde aquí a, a, a Miriana Povic, que lo estuvo en el, en el 2018 y además también ha tenido esta misma persona porque es que de, de verdad es, es verdaderamente mere, merecedora de todos los que estos premios que tengan que ver con la posibilidad de, de, de inspirar a, a otras personas. En el primer premio que también se llama Inspire eh, en Astronomía de la Sociedad Europea de, de Astronomía, que además tiene como, como es una medalla, ¿no? Es la medalla, la Inspiring Medal, que tiene el nombre de Jocelyn Bell. Eh, estamos haciendo con el Severo Ochoa. Eh, un eje transversal, que creo que es fundamental. Si esto no es transversal, no funciona. Entonces, en, con el Severo 8 lo propusimos que fuera de hecho así. Y estamos intentando hacer seguimiento especial, promoción especial y por primera vez con presupuesto no cero, porque todas las actividades que hemos hecho en el instituto hasta, hasta ahora eran a presupuesto cero. Ya sabemos que con la voluntad se consiguen muchas cosas, pero no necesariamente todas las que se quieren. Esto también es una, una cosa a tener en cuenta, que eh, no sé a quién hay que convencer para... Que tenga claro que la, la, el presupuesto cero no llega muy lejos. ¿vale? Y en ese sentido, eh, todas estas actividades tan fomentables eh, debieran ser presupuestadas también. Nosotros no, tampoco podíamos hacer una guardería y en este sentido ya, mmm, bueno, el CSIC sí tiene una guardería, pero en Madrid... Eh, de manera que las guarderías del CSIC pueden ser y debieran ser yo creo un hecho de hecho nosotros lo llevamos reclamando desde el 2005 en aquellos lugares donde hay, al menos el número de, de personas que hay de centro eh, del CSIC es suficiente como para justificarlo en Granada de hecho eh, lo es en Barcelona con muchísima más razón es decir el que no el que no haya eso eh, pues no sé, no sé habrá que ver por qué no. Nosotros también tuvimos el, una cesia al distintivo de, de igualdad, en el creo que fue en el 2019, también tenemos una sala de la estancia, eh, estamos promoviendo, como digo, que, el, que la visibilización de las mujeres sea la, la que se merecen, por lo menos, y en ese sentido nuestros coloquios Severo Ochoa pues, nos han ayudado, Hacer esta labor más relevante. Es difícil convencer a una plantilla donde solamente el 20% somos mujeres, donde además, como en todas partes, no todo el mundo está convencido de la, de la necesidad y de lo positivo que es, porque yo estoy perfectamente de acuerdo en que la... la... La diversidad es un valor añadido y no se puede perder talento y nosotros tenemos que incidir en todo incluido en los de antes de llegar a nosotros porque como digo somos solamente el 20% de manera que nuestros nuestro aspectos hacia la divulgación, hacia el atraer niñas pues también es muy importante porque nos jugamos nuestro propio, nuestro propio futuro. Y, y pues no sé si lo he dicho todo porque tengo así una especie de, de cosa por aquí mezclada pero, pero lo que sí que quería incidir es en en La necesidad, yo creo, de convencer que en nuestro caso en concreto, el, el considerar el género como una variable en la investigación, yo no me canso de decir que es fundamental en las ciencias médicas, todo el mundo empieza a tenerlo claro, más o menos recientemente, porque el objeto de investigación obviamente incide de manera fundamental el que sea de un género o del otro, pero es que en nuestro caso todavía es más difícil porque es que hay que convencer al mundo de que no solo el objeto de la investigación es importante, sino el sujeto también. Las ciencias no son puras, ni perfectas, ni objetivas porque están hechas por personas que no somos ni puras, ni perfectas, ni objetivas y que tenemos sesgos de todo tipo y el sesgo de género encima lo tenemos puesto todo el mundo, mujeres y hombres. Y no, no, nos, podemos, no nos podemos pensar que no es así porque no lo es. Y cualquier que lo que intente medirlo pues llegará a esa conclusión y yo intento pues fomentar el hecho de que se, se considere también igualmente importante que el objeto, de la claro, el objeto de la investigación las galaxias son femeninas pero no tienen género y los que sean los en fin, ¿entendéis lo que entendéis a lo que me refiero entonces hay gente que ya menosprecia o, o, o valoriza menos el hecho de que trabajemos en investigación en galaxias porque aquí el género no importa, sí que importa ¿vale? El, objeto, el, el, el sujeto de investigación es igualmente importante y, y no es lo mismo porque se ha visto que no es lo mismo, los temas que se eligen no son los mismos, las maneras de enfocarlos no son las mismas, las maneras de gestionar los grupos no son las mismas y es muy importante que haya gente que sea consciente de esto en, la, en, la, en los puestos suficientemente relevantes como para impulsar que todo el mundo sea consciente de que esto es así porque es la única manera de hacerlo avanzar. Muchísimas gracias Isabel por, por tu presentación de, la, de las acciones que estáis llevando a cabo en el Instituto Andaluz de Astrofísica. Eh, habéis dicho cosas tremendamente interesantes eh, y yo he hecho como una especie de composición para llegar a, un, a, una, a, un, a una pregunta que ya os digo que es muy difícil de contestar. ¿Vale? Vamos a empezar por ahí. Es muy difícil de contestar y, de, y además, el determinado, tal, tal como está también eh, conformada la carrera investigadora y, y la exigencia de la, una carrera investigadora en nuestro país, que, bueno, que es bastante similar a, otro, a, otro, a otros lugares, ¿no? Eh, habéis men mencionado en varias ocasiones la importancia de que las personas, eh, de que las mujeres que tengan esta, que tengan esta, esta sensibilidad, esta percepción de la realidad, esta, estén en determinados puestos eh, en, en la administración, en la investigación. Yo de verdad que no me cansaré de decir nunca lo importantísimo que es eso, porque no hay mejor eh, forma de concienciar que mujeres de vuestra trayectoria, que mujeres de vuestra, de vuestra eh, importancia científica eh, salgan y digan, hay problema, Ay, esto, esto es un problema que tenemos que solucionar, porque en alguna ocasión alguien puede sentirse tentada a decir, bueno, no, sí, pero a, a mí no, o sea, esto no me ha pasado a mí o esto no ocurre en mi círculo o aquí. Y eso es muy peligroso porque... Primero porque no es verdad, porque vivimos en una sociedad, o sea, la ciencia se hace dentro de un contexto social que es muy determinado y que, y que no es verdad que ninguna estemos prístina en, en este tema, no que hayamos ¿no? que todo no haya salido bien, que no hayamos tenido ningún tipo de... Okay, okay, okay. Y segundo lugar, porque no somos solo nosotras, si es que tenemos muchas compañeras alrededor. ¿no? Entonces, esa, esa, esa forma de manifestar, oye, aquí tenemos un problema, estamos además, esto además es que... Económicamente es insostenible porque estamos perdiendo talento, estamos perdiendo productividad, estamos perdiendo muchas cosas. O sea, eso es muy importante, ¿no? porque las personas señalan, las, las personas defienden sus su, defienden su posturas con su experiencia personal también. Entonces, a mí me parece fenomenal. que, que, que Quiero decir que me parece muy meritorio y muy y, y os lo agradezco muchísimo ¿no? que, se, que se, se, se sea consciente de que hay un problema. Un problema que además ha existido siempre, ¿eh? Pero que es verdad que los últimos meses se ha puesto mucho más de manifiesto. Y yo creo que también que es porque en, en este contexto de pandemia y de encerrarnos en casa y, ya, y, y, de, y de que... Y, que hay muchas mujeres que se han dado cuenta, a lo mejor no se habían dado cuenta previamente, y se han dado cuenta en el transcurso de estos meses, lo que supone la carga. ¿no? Está que hayamos parado el mundo para cuidar, que, y, y que una, haya habido una carga de trabajo muchísimo mayor en las mujeres en el cuidado, eso creo que está más que claro, ha habido muchas publicaciones científicas que han demostrado la, la bajada de, de, de producción científica de las mujeres frente al aumento de la producción científica de los hombres. Esto no es un universal, no hay universales, ¿m? pero es una realidad... Y eh, además, bueno, pues eh, si, no sé si conocéis el estudio que ha hecho eh, dirigido por, por María Bustelo en la Universidad Complutense de Madrid sobre usos del tiempo durante la pandemia entre investigadoras, profesoras y entre el profesorado universitario, y es absolutamente de llorar. O sea, de verdad que dan ganas de llorar de ver determinadas situaciones. De la carga, la sobrecarga de trabajo de, de, de a lo, o vinculado a los cuidados, porque a ver, además es que eran trabajos que en muchas ocasiones ni siquiera las propias mujeres ejercían con normalidad, porque tenían trabajadoras, tenía gente que le apoyaba, que ha sido imposible. ¿no? Entonces esa sobrecarga de trabajo, a mí me hacía mucha gracia porque en lo único... Que superaba, el estudio está publicado, lo podéis buscar. el único que, de la único eh, trabajo de cuidado y trabajo de, de abastecimiento en que los hombres superaran a las mujeres era el ir a su, al supermercado. ¿Mm? Eso que era una acción de salir afuera, esa acción la hacían los hombres, en mayor medida que las mujeres, ¿no? Y las mujeres han tenido... Y eso ha repercutido en la vida de todas las mujeres, pero evidentemente también en la vida de las mujeres científicas, ¿no? Que han tenido que asumir las tareas del de, de, de, de, de trabajo no solo cotidiano y de cuidado, sino también de, de, del telecole de, de muchas ocasiones, ¿no? De, de niños y niñas que estaban en esa situación. Entonces, bueno, esa realidad yo creo que ha hecho... Que, que se ponga aún más de manifiesto y además es constatable eh, para, yo he detectado que las preocupaciones ahora de, de, en, en temas de igualdad vienen por este hecho, por el hecho de que no hemos sido capaces de articular mecanismos de conciliación de corresponsabilidad pero la corresponsabilidad también es verdad que es más social ¿no? pero bueno, mecanismos de, de, de conciliación y corresponsabilidad que, a, que ayuden a esa a, a que, que nos ayuden, ¿no? porque quiero decir que no tenemos que, que, que esto no, no, no, no podemos además echarnos la carga de que, de que esto es problema nuestro, ¿no? esto es, problema so, es un problema social. ¿no? Y además, por ejemplo, eh, a, antes de ayer tuvimos precisamente también en este entorno del 8 de marzo un, un acto en una iniciativa que tiene la Universidad Granada que se llama Son Pioneras, y estuvieron participando Carmen Fenol, que sabéis la, que es la presidenta de AMIT y estuvo Ángeles Ejeras, que ha sido hasta hace poquito la directora eh, general de universidades e investigación etcétera del Ministerio, y lo, lo comentábamos, ¿no? Que es verdad que, que esto tiene que ser un engranaje. Si no funciona como un engranaje, es decir, que tiene que cambiar muchas cosas y que es muy difícil que, que, tiene que cambiar muchas cosas que es muy difícil que cambien, ¿no? como la propia estructura de las carreras eh, académicas o, o de investigación de, de, de, de, lo, de, de los países, eh, pero que, que deberíamos hacer un esfuerzo común desde las instituciones que gobiernan, las políticas gubernamentales, las políticas de los centros. Comentaba alguien en el chat, es verdad que cada centro tiene su idiosincrasia, y sus características, hay que adaptar, quizá no vale todo para todo el mundo, pero, pero hay que intentar esa aproximación. Así que, eh, en ese sentido, yo os quería eh, dar, volver a dar la palabra para que, como digo, desde lo utópico a lo, a la, a lo real de mañana, eh, me digáis, o comentemos, qué ¿En ¿Dónde tendríamos que incidir? Eh, ¿Qué políticas tendríamos que cambiar? ¿Qué, qué creéis vosotras que nos ayudaría a, a que ese engranaje que funciona, como digo, a muchos niveles y que en muchas ocasiones ni siquiera es eh, a nivel estatal, sino que es a nivel internacional, eh, terminen funcionando en este sentido? No sé quién, quién quiere empezar. Eh, no sé si que lo hagamos en el mismo orden. María, ¿quieres empezar tú, por ejemplo? Sí, bueno, yo creo que, que todo lo que se ha dicho me ha resultado muy, muy interesante. Eh, me he acordado de, de otra de las acciones que hemos hecho, que es que hemos, eh, nos hemos suscrito a ver la, la, la película documental que, que se llama Picture a Scientist, que no sé si la habéis visto, pero la FECI también la puso a disposición de, de la comunidad científica y nosotros hemos hecho también en el cine y lo hemos mandado también fuera del a todos nuestros contactos, que es una película donde cuenta la... la la odisea por la que pasaron las mujeres investigadoras del MIT. Eh, empezó con, empezó con, um, con Hawkins, uh, que es una investigadora del cáncer, pero al final se unieron otras mujeres de otros campos, también de, de física, etcétera Y bueno, pues consiguieron cambiar, uh, digamos, las políticas de reparto de espacios y de contrataciones en el, en el MIT. Está muy bien, o sea que aprovecho para recomendarla. Yo creo que todas las acciones que sean de visibilizar lo que está mal, eh, eso es algo muy bueno, eh, pero es algo que no se hace muchas veces, entonces yo creo que es el primer paso para, para corregirlo. Un tema muy importante sin duda alguna es que esto no es un tema solo de, de las mujeres, es un tema también de los hombres científicos, ¿no? que, que claramente tienen que, que ver esto como algo interesante para ellos, ¿no? el, el que se consiga esto, y no que se sientan como que van a perder una parte de su tarta de, <risa> del poder, y esto es más complicado, ¿eh? Yo tengo que contar que aquí en el cenido nos, eh, nos ha costado mucho. Empezamos en el 2012, al principio era muy difícil que viniera ninguno de nuestros jefes de grupo a las charlas eh, de Mujer y Ciencia. No solo eso, sino que tampoco lo transmitían a su gente trabajando en sus laboratorios, ¿no? Con lo cual, pues veíamos que, por ejemplo, la gente que estaba haciendo la tesis, chicos y chicas que estaban haciendo la tesis, venían muy pocos, pero era porque su jefe les debía de estar diciendo esto es una chorrada, no vayáis, ¿no? Es que es así de duro. Pero bueno, esto ha sido a base de insistir e insistir e insistir, y, y hacer esto una actividad importante para el centro, y que viniera aquí gente importante, y que fuera un eh, como algo que asociaban como de importancia, eh, que esto ha ido cambiando. Y ahora, pues la verdad es que ha cambiado muchísimo. Participan tanto hombres como mujeres jefes de grupo y vienen muchísimos estudiantes del CENIO. Pero ha costado. Ha costado mucho y solo cuando han visto que esto es algo realmente importante, que se sostiene en el tiempo, que es una ocasión para hacer networking, para hacer contactos y que esto les da algo que les puede interesar, que ha cambiado. Pero es muy importante que los jefes de grupo, que todavía son la mayoría hombres, vean esto como algo importante, porque van a transmitir un mensaje a sus grupos, a sus laboratorios, a sus estudiantes de tesis, a sus postdoctorales. Y yo creo que ahí está un poco también parte de la, de la clave, ¿no? comentar, eh, nosotros también hemos hecho, un eh, durante la pandemia, hicimos un sondeo a, a, a los investigadores del centro con preguntas desde la comisión de género sobre cómo lo estaban haciendo, cómo, qué echaban de menos, qué, qué querían que cambiara cuando volvieran, el tema del teletrabajo, de ¿no? Que, que nosotros antes no teníamos teletrabajo. Yo creo que ahora, cuando, en la época post-pandemia, ya va a ser imposible no tener, por lo menos, parte de teletrabajo, ¿no? pero antes no teníamos nada. Pero había una pregunta que era muy curiosa, que, bueno, muy curiosa, muy curioso el resultado Porque se preguntaba, decía, ¿piensas que estás poniendo, que trabajas tú más o menos en casa? O sea, que están las tareas repartidas. Y todas las mujeres decían que no, que trabajaban ellas mucho más. Y todos los hombres decían que sí, que estaban bien repartidas. Entonces, es lo que está diciendo María. Yo creo que el problema es que, si, si las dos partes no piensan lo mismo, o sea, la, si una de las partes no, no ve que hay un problema, aquí difícilmente vamos a, a poder cambiarlo, ¿no? Sí, y, yo creo que es muy importante. Sí, perdona. No, no, perdona Pero, que lo más lo más último, más. lo último que iba a decir es, es que yo creo que es una bola de, de nieve, que es lo que, claro, María ahora ya después de estos años ya empieza a ver, una vez que empieza ya cada vez más gente se va a involucrar y va a ser más fácil seguir, eso también. Sí, no es esto, ¿no? que no es inmediato, el resultado no es inmediato. Uh, hay que insistir mucho e insistir constantemente y, y de una manera muy, muy efusiva, porque es que si ¿sí, no? No, no, no hay manera. Entonces, al principio digo era bastante frustrante. Eh, yo he llegado hasta decir, o sea, algún jefe me decía, no, es que tengo que hablar contigo, María. Y decía, pues vente al seminario de la oficina Wise y ahí puedes hablar conmigo. <ríe> o sea, ya me ponía en este plan, de decir, bueno, <ríe> si, si, si vienes, eh, entonces nos vemos allí tomando algo después y hablamos. Porque es que no había manera de que vinieran. Sí, yo, yo en fin, obviamente lo primero que hay que hacer para solucionar un problema, es ser consciente de que el problema existe. Y eso, eh, si nosotros tenemos un 80% de hombres en, nuestro, en nuestra plantilla y ya estoy diciendo que ni siquiera el 20%, el total del 20% de las mujeres están convencidos, bueno, parte del porcentaje de hombres por supuesto está convencido, pero como quiero decir, si, si no nos hacemos todos partícipes de esto que es un, de que esto es un problema que nos involucra a todo, a todas las personas y que solamente tiene una solución conjunta, vamos mal. De hecho, yo la sensación que tengo en todos estos años es que esta, la, las soluciones que, que se están encontrando, las mejoras que se están consiguiendo son total y absolutamente frágiles. Yo a esto siempre he dicho que la sensación así metafórica que yo le doy a esto es de subir una cuesta en una bicicleta, que no puedes parar de pedalear porque en cuanto paras un minuto te vas para abajo otra vez y te cuesta recuperar los metros que has perdido un montón de esfuerzo. Entonces esta es la sensación. Yo no sé si el hecho de que ahora la corriente vaya en la misma dirección por otras razones afortunadas, en este caso pues va, va a querer decir que en vez de encuesta arriba vamos en llano, pero en cualquier caso necesitamos el apoyo de, de, de todos porque es una solución a algo que es global. Y que efectivamente lo de la cuestión de la conciliación es muy importante porque hay una parte importante de una parte importante a su vez de las mujeres que tienen que conciliar, pero esto, si solo nos dedicamos a la conciliación quería, querría decir que estamos asumiendo que las mujeres que no tienen familia a su cargo sea por, de, de mayores o de menores no tienen el problema que tenemos las mujeres y el problema es general el problema no solo es por esto esto es esto es una representación gráfica de dónde está el problema, es ¿eh? una parte de la representación gráfica entonces eso es una de las cuestiones que hay que solucionar obviamente, porque además si no, en el caso de que las mujeres eh, en su edad joven que coincide con la edad donde se tienen los críos pequeños que es lo, la más dificultad, decimos no, pues esto es que es una, un problema de las mujeres y nos dedicamos a decir es que esto lo tienen que hacer las mujeres, entonces Vamos a darle soluciones para que lo puedan hacer mejor. Yo creo que nunca erradicaremos el problema de base, que es que esto es una cuestión de corresponsabilidad. Y, y eso está fundamentado y no puede ir como no sea de la mano de la educación, como es natural. Como todos los problemas que queramos, todo lo que queramos cambiar en la sociedad tiene que estar cambiado desde la base, porque si no vamos mal. Y en este sentido a mí me preocupa muchísimo el hecho de que al futuro que tenemos, el futuro ahí en la acera, ya de enfrente de nuestro nada, en, en breve, está muy relacionado con la inteligencia artificial, todas las cuestiones tecnológicas y en la inteligencia artificial estamos consiguiendo, como su propio nombre indica eh, eh, sujetos artificiales inteligentes a los cuales tenemos que enseñar y estamos enseñándole con los mismos códigos y el resultado es todavía peor de lo que tenemos en los seres humanos entonces mucho cuidado por favor tenemos que ser conscientes a, en, en todos los campos donde de verdad hay que incidir para que consigamos un futuro donde esto esté visto con otra perspectiva necesitamos un cambio de perspectiva y para eso hay que cambiar la mirada de todo el mundo involucrado y eso es muy complicado y es muy complicado y, y, por supuesto, necesita acción permanente, necesita acción conjunta y necesita el apoyo, obviamente, de nuestros compañeros varones y de nuestras compañeras mujeres, de todos. Porque yo no sé si a vosotras habrá pasado, a mí sí. La cosa típica de estar en un comité, de tú decir algo y o, oírse se oyó porque era sonido pero no se escuchó y entonces a los diez minutos un colega varón dice lo mismo que acabas de decir tú y entonces es una idea excelente de repente. Bueno, sí. Bueno, eso pasa eso, mucho, pero, pero ahí claro. no, hay que callarse, hay que decir, no, eso es lo que he dicho yo antes, perdona. Sí, sí, efectivamente, claro, pero <risa> ¿no? otra, otra cuestión que también tú decías, esto es que al principio es muy, hay que, hay que intentar que la gente se enrole, que hay que tal que cual, a mí me sigue preocupando que tengo la sensación de que si bien es menos generalizado que antes, yo pienso que la juventud de la, las nuevas generaciones siguen pensando... Hay una gran proporción de, de, de, la, de las jóvenes que llegan y de los jóvenes, sobre todo, que piensa sí. que esto es un problema de la generación precedente y que, ya, y que ya esto ya no va con ellos, que va con el pelo blanco. Y bueno, pues los números dicen que si acaso se ha cambiado ha sido para peor. O Ajá. sea, que mucho cuidado. No, no podemos, no podemos. No sé, yo no sé qué hay que hacer para para convencer a todo el mundo jóvenes, de, de todas las edades y de todos los, los colores y formas posibles, que esto es algo que hay que abarcar mmm, con el pleno convencimiento de que se puede cambiar, pero es como lo del cambio, es un poco esto como lo del problema del, del cambio climático, esto las acciones individuales sí tienen efecto, es, es más, la única manera de cambiarlo es por acciones individuales, porque si no, si las acciones individuales no están detrás no vamos a cambiar mucho. Entonces, pues eso es, efectivamente es muy complicado, pero, pero creo que es muy importante actividades, por ejemplo, como esta, donde mmm, si se puede conseguir por el convencimiento, es la única manera de que, de que vayamos a, a, a mejorar. Estoy sí, de acuerdo de lo que has dicho. Bueno, aquí en el CNIO es preocupante. O sea, en el campo de la biomedicina, pues hay muchas más mujeres, aquí hay 70% de mujeres, pero claro. Las chicas jóvenes que están aquí haciendo la tesis, etcétera, muchas no quieren ser jefas. Eh, o sea, les preguntas bueno, ¿tú para qué estás haciendo la tesis? Y claro, a ser jefe de grupo. Y a lo mejor te dicen que no, que ellas eh, no quieren esto porque es un, no les interesa, no les gusta. claro de alguna manera se está transmitiendo un mensaje que esos puestos son puestos que, que no son cómodos para las mujeres o que no son atractivos para las mujeres y claro, eso no es así porque si eres jefa pues puedes conciliar mejor y puedes hacer todo mejor y organizarte la vida mejor, <risa> con lo cual también se están transmitiendo y a lo mejor se está pasando también con las carreras STEM, yo no sé quién está transmitiendo estos mensajes que no, son, que no son correctos, de que bueno, confórmate con otra cosa que puedes vivir muy bien y no tienes que tener todos los riesgos que se tienen cuando se está arriba y eso no es así entonces eh, también yo creo que ahí hay un un juego un poco sucio ¿no? y que, que hay que intentar intentar eh, bueno que pues las chicas quieran aspirar a ser jefas de grupo ¿no? o a dirigir sus propios laboratorios es complicado pero algo de eso está ocurriendo y, y es verdad que es una mejora ¿no? sigue, sigue de alguna manera siendo un poco atractivo para las mujeres el llegar a lo más alto, no la carrera profesional científica tener tu propio laboratorio tener que pedir proyectos lo ven como una cosa que les parece un engorro yo, yo creo que además hay también una componente, de, de además de lo del engorro, por supuesto que puede ser, pero yo creo que también hay una componente de, de, pues eso, de lo de la bici cuesta arriba, porque claro, si bien para es, debiera entenderse que el tener la responsabilidad de algo es mm, tremendamente positivo, hay gente que lo ve en el negativo porque lo que, porque a la, a lo que de hecho a las mujeres nos supone es un esfuerzo adicional. Porque bueno. es lo que tú dices, encima tienes que estar defendiéndote, tienes que estar diciendo, tienes que estar mm, justificando, no sé por qué, que tú estás en un comité no porque seas una mujer, sino que por lo menos tienes el mismo currículum que el que tienes al lado, sino dos veces y media, que eso está multi justificado incluso con publicaciones científicas. En fin, entonces, claro, tú tienes que eh, invertir más energía que tus equivalentes mm, masculinos para hacer la misma labor y además se reconoce la cuarta parte. Y además tenemos el problema de lo que decía Amelia Valcárcel, que, que es fundamental, que es que aquí la cuestión está en una palabra muy interesante en latín, que es lo de autoritas, y es que no se reconoce la autoridad. Entonces eso es, eso es, una, es un escollo muy difícil de salvar y, y, y que yo entiendo que eso que está ahí, igual que están las, las muñecas y los bebés para las niñas y los trajes rosas, es algo que está ahí en el subconsciente pero que hace derivar tu manera de actuar, pues, pues esto también no es que nadie te lo diga, es que tú lo estás viviendo, lo estás palpando, o sea, que, que eso es una cosa como natural, como la vida misma, ¿no? Des, desgraciadamente. Mm, por eso yo creo que es importante de los roles de, desde los roles de, de, digamos, de jefes de grupo, de laboratorio, de equipos de investigación, cambiar ¿no? un poco el... el um, eh, pues bueno, cambiar un poco las estructuras, ¿no? que vean que, que es posible tener una familia y tener una conciliar, tener una vida, o sea, que, que, que lo vean como algo más, más atractivo. ¿no? Y en ese sentido también hay, una, hay un artículo que salió en Nature hace un, ya un par de años, por lo menos de la pandemia, parece que se ha perdido un año, un año y pico, que preguntaba precisamente un poco lo que tú has mencionado, Teresa, y que nos, también hicimos aquí en el CENIO, que es preguntar a, a las mujeres qué queréis que cambie para estar más más contentas con cómo ir a trabajar y más o menos eh, hay como me parece que son 25 conclusiones que hay en el artículo preguntan a, a mujeres en el mundo de la academia y coincide bastante por ejemplo con lo que aquí también eh, escuchamos y es decir y ahí ya tienes una guía ¿no? de qué cosas hay que cambiar estructuralmente eh, para que se vea como atractivo el querer llegar hasta arriba no, Pero eso claro. no, también, no lo entiendo muy bien, pero porque cuando tú llegas a una, a una categoría de, de dirección o tienes un control más de la situación, es cuando puedes hacer cambios, claro. tienes la posibilidad de, de cambiar las cosas y entonces decir bueno, pues es sí, pues no, ma, bueno, no, no puedo hacer nada, tampoco le veo sentido, o sea, lo importante no, no, no, es, lo que es que yo hacer yo los cambios todo ¿sabes? es que Hay muchas chicas jóvenes que están haciendo la tesis que todavía piensan que no quieren ser jefas, que no quieren llegar ahí que no les interesa, yo creo que es porque ahí hay un problema de mensaje y ¿no? de, de, de roles, ¿no? y, y yo creo que es lo que tenemos que luchar contra ello también. Yo quería aprovechar también que estamos aquí las cuatro para preguntaros vuestra opinión sobre la quizá que tengamos que llegar a una imposición de dar puntos extra o beneficios para que haya más mujeres en determinados puestos. ¿no? El tema de la promoción, por ejemplo, que hay carrera científica sea más fácil promocionar bueno no sea no es que sea más fácil pero que en números haya más hombres que mujeres como dice eh, Isabel no esto vosotros pensáis que, se, que es necesario que, que sea no no pues si hay dos plazas pues tendrá que ser una para un hombre y una para una para mujer o que tendría que ser natural dejarlo así y que, y que vaya saliendo solo yo creo que natural no funciona. Aquí hemos puesto cuotas en los seminarios distinguidos, en las CCMs y ahora cuando vamos a contratar un grupo nuevo, si no tenemos igual número de mujeres y hombres en el máximo nivel, o sea, de los que pasamos a la fase de entrevista, eh, volvemos a poner el anuncio. No vamos adelante con la contratación. Claro, aquí tenemos una flexibilidad que a lo mejor en el, no sé, en el CSIC pues, las plazas y todo esto no hay. Pero aquí hacemos eso. O sea, y eso ha hecho que las últimas que tengamos ahora estemos, estemos llegando ya el, al nivel de jefes a un, a un equilibrio de género. Pero es porque si no hay, si vamos a entrevistar a cuatro personas al final, y no tenemos dos hombres o dos mujeres al máximo nivel, o sea, que te cogerías a uno o el otro y simplemente los quieres oír para tener claro cuál coges, no seguimos adelante. Porque es que si no lo que pasa es que al final tienes solo hombres. Y entonces, claro. Mmm. Y a veces hay que dejarlo pasar y esperar y poner el anuncio más tiempo o ser más proactivos y contactar a que se presenten también mujeres. Sí, yo de, de hecho, efectivamente, en el Consejo eso no se puede hacer. Ojalá se pudiera hacer porque yo creo que es la única manera de... Efectivamente, lo, lo fantástico sensacional sería decir, de, de repente la varita mágica de todo el mundo es consciente, se da cuenta, entonces de un, de un día para el siguiente ya lo, se arregla solo. Pero es que eso no es así y, por ejemplo, en nuestro caso todavía menos porque cuando no tenemos de entrada ni siquiera nada más que el, el 20 o el veintitantos por ciento de mujeres. O sea que eso es imposible de hacerlo cambiar. Pero... Pero el, el, el caso a mí me parecería perfecto, o sea, a mí me parece fenomenal que eso se haga así. De hecho, creo que es la única manera de intentar que las cosas se, se puedan acelerar porque si no, nosotros hicimos el cálculo. En, en el caso concreto nuestro, pues no, tardaríamos, creo que eran 150 años. sí no se va para atrás en algún momento, porque eso también está por ver, porque lo que hemos visto constatado ya clarísimo a nivel mundial, universal por decirlo así, ya del universo conocido, es que cuando hay un problema las primeras que caen somos nosotras, eso es así. Eso es así. Y eso nosotros también hemos hecho en nuestro instituto un, un estudio sobre las implicaciones de la pandemia, que estamos tenemos ya los números y vamos a hacer un pequeño análisis. No tenemos números enormes, claro, porque somos 200 personas más o menos en el centro, pero sí, sí claro que sí, que, que se ve lo mismo que en todas partes, que, que el hachazo ha sido pues para quien tiene que ser, porque claro, pues es que es como, como es que es nuestra labor, que eso es lo que yo intento decir, que hay que cambiar el mensaje, es que no, no es nuestra labor. Yo lo llevo diciendo desde que era muy joven y la gente me miraba con cara rara cuando yo decía, vamos a ver, si es que yo ya sé que yo... Tengo que llevar a mi bebé en la barriga nueve meses, pero de, a partir de ahí hay muchas cosas que no tienen por qué ser mi responsabilidad. Entonces... Pues también puede tener un señor un, un, un problema de hígado, que se esté en el hospital, yo qué sé, o que se rompa una pierna, en fin, que eso es, una, es un periodo tan breve que no tendría por qué tener influencia, pero la tiene por cuestiones sociales, no por cuestiones biológicas. Sí. Entonces, pues eh, efectivamente es que no, no nos queda más remedio que intentar convencer a la gente de que eso es bueno, que es bueno que se, que se ponga otra, otra manera de ver el mundo. Y que se ponga adelante. Y que, y que hay que empujar a la gente y que hay que animarla a unos más que a otros, efectivamente, a unos más que a otras, o a unas más que a otros, sería en este caso, pero que pero es que si no, no no cambiamos. No cambiamos porque a la, primera de, a, a la primera de cambio, valga redundancia, que haya algo que vayamos para atrás, nos hemos quedado sin lo que habíamos conseguido. Entonces. ¿En a, cuando. Vamos. Cuando Isabel habla de universo conocido, hay que creerla porque sabe de lo que habla, o sea, que probablemente <risa> no, no ocurre en ninguna parte. Eh, hay una serie de cuestiones eh, que, que quería comentar. Bueno, eh, el otro día comentaban también en, en que en, en una universidad neozelandesa, en un momento determinado, había un departamento que, muy relacionado con, lo, con, con temas de salud y biología, que tenían 12 profesores y que en un momento determinado decidieron sacar tres plazas para mujeres. Claro, eso aquí es impensable, ¿sí? pero en aquel, en aquel, bueno, pues era, o sea, no puede ser que sigamos metiendo solo hombres, porque además es que estamos perdiendo cosas, ¿no? Porque estamos perdiendo esa presencia femenina, tanto por, como he dicho antes, por la forma de hacer las preguntas, por la forma de, de acceder a ese conocimiento, por las formas... Entonces, bueno, pues es, es verdad que, que, que eso pues, es muy difícil de hacer aquí, aunque sí que ha habido políticas que han, por ejemplo, en el caso de la universidad, el sistema de acreditaciones ha hecho que el número de catedráticas, por ejemplo, en nuestro país suba de manera exponencial. Y eso ha sido por un sistema de acreditación, o sea, no ha sido, eh, ha sido en cuanto hemos sacado del contexto de, de, no de, de unos tribunales y de, de quién se presenta y quién no se presenta, eh, que también es importante, ¿no? Eh, en, cuanto, en cuanto hemos sacado de ese contexto una, una cuestión tan banal como que examina mi currículum y con todas las problemáticas que puede tener, ¿eh? no, vamos a, no es el sistema perfecto. Pero cuando lo hemos sacado de ese contexto, el número de catedráticas en este país ha subido exponencialmente. Entonces, yo creo que eso es importante ¿no? que se, que se, que se señale. En el Consejo de la Unidad de Mujer y Ciencias se está pidiendo justamente un sistema similar, que mm. se acrediten lo, la, mm. las promociones de manera que cuando haya plazas, pase el que tenga la acreditación. Porque es que, claro, lo que pasa de siempre, cuando hay poco, ¿a dónde va? Pues ya está. Sí, yo siempre digo un poco de coña, pero siempre digo que me encantaría que hubiera un programa de ordenador que, por supuesto, no tuviera ningún bias. <risa> Eh, y que evaluara los currículums porque es que es tremendo, ¿no? Esto pasa también hasta en los paneles del IRC, ¿eh? O sea, o sea yo creo que ahí, de verdad, no, no hay mucha justicia muchas veces en estos tribunales que dependen de personas o paneles que, que son personas al fin y al cabo con muchísimos sesgos y yo prefiero que lo haga una máquina, sinceramente. Yo, yo firmo. No me comentan en el chat eh, precisamente y yo creo que tiene mucho que ver con esto con esa toma de determinadas decisiones ¿no? eh, Pepa Masegosa nos, nos pregunta pues, sobre vuestra opinión que eh, es como eh, prácticamente una pregunta muy parecida a la de, a la de Teresa ¿no? de sobre la importancia de exigir a quienes dirigen los centros de, in de investigación formación en igualdad y si incluso esa formación en igualdad debería ser obligatoria para que una persona acceda a un tipo de cargo determinado ¿no? que tenga esa conciencia al menos que haya ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué os parece? Muy bien, me parece estupendo. Yo lo ampliaría además, no solo a las personas que dirigen, sino a cualquier persona que dirija cualquier cosa, un grupo, un, un centro, una unidad, un, lo que tú quieras. Es más, yo lo ampliaría y de hecho siempre lo, lo llevo diciendo hace mucho tiempo, lo ampliaría a cualquier persona que se... Eh, inicie en el sistema como funcionario o como persona fija, al menos en el sistema estatal, porque creo que es una necesidad y creo que igual que te tienes que aprender la constitución y la no sé qué, pues esto también te lo tenías que aprender y tenías que hacer un curso verdaderamente útil, que los hay muchos, otros menos, pero en fin, y, y habría que hacerlo, hay que estar formado, porque sin formación, es como si dice, pues y si no sé leer, puedo, pues no, pues tienes que saber leer, pues esto tendría que ser igual de básico. Totalmente de acuerdo. Eh, lo que dice Isabel, que es que las generaciones más jóvenes siguen teniendo la misma preconcepción de las cosas. Entonces, cualquiera, cuando consiga una plaza, tendría que pasar un curso de esto. Yo creo que sí. Por ejemplo, yo lo he dicho siempre que es fundamental en los tribunales de las oposiciones. La gente que está en un tribunal para, para, para eh, evaluar quién va a entrar de forma permanente en el sistema de investigación tiene que tener una formación yo no diría que mínima, yo le pondría la máxima, pero vamos, la mínima, por supuesto y es que hay gente que no tiene formación ninguna o sea, igual a cero, y entonces eso no debería ser no debería ser posible sí. Mucho... claro, no vale con que te manden una hojita con diciendo usted conoce que existe una ley de igualdad eso eso de verdad que sirve No, para... habría que hacer un test de estos como, por ejemplo, para trabajar con ratones tienes que hacer tienes que hacer una habilitación, que además cada año hay que renovarla, si no, no puedes tocar un ratón pues esto es lo mismo, sí. El, eh, una de, también de los comentarios de José Miguel Rodríguez Pinosa tiene que ver con precisamente con, con esa eh, percepción que tienen las chicas ¿no? y que además ha, ha salido publicada en varias ocasiones ¿no? desde muy temprano eh, de que ellas son menos val, val, valen menos para determinadas cuestiones que los chicos es ¿no? un estudio verdad que salió hace unos años eh, que bueno, que tiene sus matices también, porque está hecho en un contexto muy determinado, pero bueno, que creo que es una, una idea también bastante, bastante común, ¿no? De que las chicas sobre los 5 o 6 años eh, eh, se consideran menos valiosas o menos capaces, eh, sobre todo que sus compañeras, me ¿eh? Parece que una brutalidad, pero sobre todo me parece también porque, porque con 6 años es, es lo que te rodea, es ¿eh? el ambiente lo que nos está marcando, ¿no? Yo cuando lo aplico a la arqueología digo, claro, si tú vas a un museo y no veas a una sola señora puesta ahí, o cuando las ves, las ves tan estereotipadas, esto es que estamos haciendo flaco por favor, por mucho que intentemos hacerlo desde otros lugares. ¿no? Entonces, por una parte, tendríamos que, para esa, llegar a esa corresponsabilidad, que es una carga so social y personal muy importante, para llegar a esa corresponsabilidad tenemos, como decía Isabel, que empezar desde la educación. Pero también, eh, eh, una, una, una cuestión que también tenemos que poner de manifiesto es, cómo también desde la propio, de los, de los propios profesionales de la, de la comunicación, desde el periodismo, cómo cómo se cuenta la, ¿no? este, este, esto también ¿no? de las mujeres eh, científicas, de que es verdad que, lo, que parece que sí, llega el 11 de febrero y nos acordamos todo el mundo de, de que poner mujeres científicas en nuestro, nuestro periódicos y en nuestros programas, pero, pero ¿qué pasa el resto del año? Yo creo que también esto, en esto la COVID y todas las expertas que han estado eh, opinando ¿no? sobre, sobre, sobre, la, sobre la, los tratamientos, sobre las vacunas, sobre la, los tipos de contagios, sobre la bueno, ha habido mujeres relevantísimas, ¿no?, dando su opinión. Entonces, creo que también eso es una educación formal, pero también es una educación no formal, ¿no?, a través de los medios de comunicación. No sé qué, qué opináis. Sí, sí, en esto del COVID, además, en el ahora estamos lanzando mensajes de, de lo que han hecho las mujeres, ¿no?, porque, claro, parece que o sea, ahora hay vacunas y, y nos olvidamos de... De que hay una mujer, ¿no? que es eh, Caricó, que está, esta señora que fue la que empezó a utilizar rna o sea, para, para expresar proteínas, para curar enfermedades, y de ahí se las patentes que ha comprado después Moderna, Pfizer, y etcétera. ¿no? Pues es una mujer, es una manera de, sería la ocasión para, para eso recordarlo, ¿no? Eh, o, o la científica china, esta Xi Sengli, que es la, la super experta mundial en, en virus de murciélagos, ¿no? Poca gente conoce a estas mujeres y sin embargo son la clave de que, se... bueno, por supuesto es el trabajo de hombres y mujeres, pero vamos, que en este caso concreto, pues hay mujeres a las que hay que destacar, ¿no? Por ejemplo, eh, también tampoco lo sabía que la primera persona que identificó un coronavirus en el microscopio histórico fue una mujer también, Almeida, también, y, y luego era una técnica, era, lo ponemos fuera algo malo, era una técnica que ya... Nosotros tenemos un proyecto que está financiado por el ministerio que se llama Tech Poker, que es para chicas de menos de 12 años. Y estamos teniendo un montón de niñas que se apuntan a los webinars. Y la verdad es que hay un mundo ahí fantástico. Es que hay que empezar desde allá abajo. Yo, yo creo que son fundamentales, lo pienso de siempre, las actividades de visibilización, por ejemplo, lo del año internacional de astronomía y tal, eso fue una manera de, de, de hacernos enterarnos a nosotras mismas que habíamos estudiado en la universidad, que había la ley de Hubble, que era un señor, que estaba basado en un resultado fundamental de una cosa que se llamaba la relación periodo-luminosidad, que, que lo hizo una señora que nadie sabía quién era, en fin, cosas de ese estilo, pero que yo creo que también es muy importante en las actividades de... de de osmosis, en el sentido de que yo sé que hay mucha gente que es absoluta, total absolutamente refractaria a nada que tenga que ver con que tú le digas oye mira que las mujeres. Entonces ya directamente miran para el otro lado y dicen ya están estas con las cosas de las mujeres y ya eso no les entra ni por ninguna parte. Entonces yo creo que sería fundamental la lluvia fina. La lluvia fina que venga por todas partes, que venga de, de, de hombres, de mujeres, de actividades que tengan que ver directamente o no. Por eso decía lo de los 363 días al año, que son los otros. Yo creo que eso es fundamental porque la única manera de que, de, de, de que, de que esto de verdad cale es pues que sea la lluvia fina. ¿no? Aquí el torrente no sirve. El torrente arrastra el suelo y al día siguiente se ha quedado peor que estaba incluso. Entonces, yo creo que, que eso es fundamental y, y en ese sentido, por supuesto, que la... la las personas que trabajan en la difusión y en el periodismo, etcétera, etcétera, tienen una responsabilidad de la cual no sé si son conscientes, pero que es brutal, porque claro, lo demás todo puede ser asignado a que ya están estas con sus cosas y ya están. Pues mira, que no, que es que esto no es así, que, es que no es porque sean nuestras cosas, es porque estamos buscando de verdad que el sistema mejore. No es, no es por... porque además si fuera por el mérito, quiero decir, por la, por la mejor individual, desde luego que esto está claro que no es, por si alguien lo dudaba, pero que, y ni siquiera al corto plazo, pero vamos, que a mí me gustaría dejar un mundo que para mi hija en concreto o para la hija de mi hija o para la, de mi, la hija de mi vecino sea mucho mejor pues como no se haga así no va a ser de ninguna manera la, la operación barniz como yo le llamo a todas estas cosas que se hacen ahora modernas y que están muy bien para que la puerta se vea más bonita en el minuto que le haces la foto pues claro sirve para que la foto salga mejor pero al día siguiente la puerta sigue estando igual de carcomida entonces las operaciones barniz mmm, procuremos que sean las mínimas posibles y procuramos, y procuremos que lo más que tengamos sea la lluvia fina Muy bien bueno, pues yo creo que con mujeres como vosotras al frente de vuestras instituciones y al frente de la investigación en España, poco a poco vamos a conseguirlo. Lo vamos a dejar aquí esta mañana. Eh, muchísimas gracias a las tres. Bueno, en nombre del Instituto Andaluz de Astrofísica, eh, que me, ha, me ha robó la representación, os doy las gracias por haber participado, por vuestro conocimiento, por vuestra sabiduría, por vuestra generosidad. Y bueno, pues nos emplazamos a encontrarnos en próximos debates, en próximos, bueno sean presenciales o virtuales, ya vamos, lo que lo importante es que nos encontremos y que, y que podamos seguir debatiendo y discutiendo y compartiendo experiencias eh, de, este, de este tipo. Así que muchísimas gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias, placer. Gracias a vosotras, yo me voy a copiar de todo lo que habéis dicho en todo lo que pueda. Igualmente.